Aproximadamente 22.40, 22.50 se registró un accidente, se solicita por supuesto eh, antes que nada la precaución al transitar sobre las intersecciones de Calle Lainez y Pellegrini. Un accidente eh, en el cual participaron dos motos, según lo que informan los vecinos y transmiten eh, las personas que ya están interviniendo en, en el lugar... Eh, una de las eh, de los conductores de la motos eh, recibió, tiene lesiones graves, lesiones importantes. Trabajan en, eh, en el lugar, como lo mencionábamos, policía de nuestra ciudad, la GUS, y por supuesto se ha retirado ya del lugar. Las ambulancias, tanto del 107 como una de las ambulancias privadas, están aquí trabajando en el lugar. Se desconocen, por supuesto, aún las, eh, las identidades. Serán, eh, sin duda, informadas a través de lo que sea el parte policial. Son, en principio, dos masculinos. Se solicita, por supuesto, nuevamente la total precaución a quienes transitan por calle Pellegrini y, la, y Laines. El accidente fue sobre calle Laines y trabajan en el lugar. Policía de la ciudad, Lagus, ya participaron las ambulancias, fueron trasladados al hospital local. En este momento se encuentra, por supuesto, la calle Laines hasta lo que es Avenida Sarmiento Cortado. reiteramos nuevamente 2250 de la noche aproximadamente un accidente se ha registrado aquí en calle lines eh, lines y peregrini actúan trabajan en, en el control del tránsito en este momento lagus Interviene la policía de la ciudad, ya han intervenido por supuesto las ambulancias correspondientes, han sido trasladados al hospital y a una y de ahí ya una de las personas han sido trasladado a uno de los nosocomios privados con importantes lesiones, con lesiones graves según lo que pudimos recabar, según la información que pudimos recamar. recabar. Recabar, eh, uno de los masculinos se, eh, se encuentra en, en un estado grave, tiene lesiones importantes, esta es información que estaremos ampliando por supuesto a través de lo que es Sunchales día por día, con información oficial a través del parte oficial que llegue a nuestro, a nuestro medio. Por el momento simplemente recordarles a todos aquellos que estén circulando por la zona, que lo hagan con mucha precaución, ya que la calle se encuentra cortada en lo que es Sarmiento y Laines, y Laines y Pellegrini.